la vida es tan injusta pero tienes esa lucha así que ponte trucha te puedes quedar solo cuando no se ve estorbo en ese momento tienes que salir adelante por ti mismo digo todo lo que he vivido pero cuando me inspiro escribo todo lo que he sentido me inspiro con el beat, pero aún así me siento como un infeliz Voy a escribir todo lo que siento, pero con todo lo que pasa se lo lleva el viento. No miento mis sentimientos, los tengo firmes y atentos. Lamento no ser lo que anhelabas, tanto lo jugaste conmigo por no ser lo que deseabas. Por no ser lo que deseabas. está perdido, digo me siento muy perdido, sin tu corazón, siempre tuve la razón, pero jamás si hice caso, ya solo mató mis sentimientos, creo que todo está perdido, digo me siento muy perdido, sin tu corazón, siempre tuve la razón, jamás hice caso, ya solo mató mis sentimientos, agarre pluma. Papel viendo el amanecer Empecé a creer en mí mismo Miro todo lo que he logrado Pero nunca he llorado Me pongo a escuchar los vídeos Pero ninguno pude expresar Lo mal que me sentí en aquella noche y todos mis errores que contigo cometí Seguí adelante sin fuerza en una noche de aquellas Expresando todo lo que siento Viendo que todos están lastimando Me siento muy desanimado Expresando todo lo que siento Me siento muy desanimado cuatro de la mañana me puse a escribir una triste canción Pero en eso recibí tu mensaje Pero vi solamente que me lastimaste En eso solo me llamaste Me dijiste que me odiabas Que ya no querías saber nada de mí. Poco a poco me sentía incompleto Detesto el amor, solo es un engaño Solo me haces más daño baby Así que me despido con esta última carta Mi alma está en un rincón Así que mi misión es dejar esto aquí Sample. Yo no soy un chavo, así lo Yo era el mejor de todos Pero mi corazón está roto Mi corazón está roto